Hola, hola, hola, ¿cómo están? Miren con quién estoy aquí al lado, por fin Ha vuelto Me voy a super. <risa> ha vuelto de un letargo De unas vacaciones eh... Forzadas, dilo no, no, no lo quería decir No, pero <risa> ha vuelto acá A estar en los estudios de Zona X Ha vuelto a estar Acá en su programa En el programa de todos los regalones El regalón de Chile el, el, el más conocido yo llego a cualquier lado y me dicen ¿Qué pasa con Carlos Lorca? Aquí está Me dicen Oye, estuve con Carlos Lorca hoy día en la tarde Oye, eh, Carlos Lorca me dijo tal cosa que voy a querer que haga yo que Carlos Lorca se puede, solo aquí está Carlos Lorca, para que todos los que me preguntan aquí está Carlos Lorca, y a los que no lo conocen, también ¿Tabrón? ¿qué tal? ¿cómo están amigos? Eh, hace tiempo que no estábamos por acá por el estudio de Tacle Alto, eh, se dio la oportunidad hoy día para estar y acompañarte en el sorteo de la fecha 4 de, del ranking 5 de Puerto Montes, así que aquí vamos a estar conversando un ratito y, y viendo, ¿cierto? y animando un poco también esta, este sorteo sí pues, bueno, ahora estamos hablando con Gonzalo aprovechamos para saludar a Gonzalo ¿Cómo estás Gonzalo? Bien, bien compadre Un placer estar nuevamente Oye, un gustazo Tenerte acá en los estudios De Tu Zona de X Calitos Gracias, gracias Don DJ don, Wick Don DJ Wick ¿eh? don don, DJ Todo Wick. el mundo se pregunta gusta ¿Por qué? ¿Qué decimos no. DJ Wick? Vamos a sacarle una foto un Vamos a ponerle una bueno. foto Porque es igual A que Anu lo, lo que sí tengo que señalar una cosa dentro de un ratito más se viene el debut de ataque directo versión femenina sí sí sí y ahí por fin me va a conocer la gente va ah, ah, a pantalla, ah, pantalla. Que sí voy, voy en pantalla no te puedo creer sí mira. a pedido del público voy en pantalla mira qué bueno primera sí, vez bueno. de mi experiencia en radio online que salgo en pantalla no, no chiste siempre es la primera vez. y siempre se recuerda o sea, ¿Por, claro, qué, todo... ¿por, qué, ¿Por qué eso eh? bueno, va, va, a decir, va a estar rodeado de mujeres? Bueno, mi primer partido de rugby yo me recuerdo perfecto. Fue contra Audax ah, Italiano. Ah, no, pero, en Audax Italiano se, ¿Se recuerda y aparte duele? Y duele. <risa> <sí. risa> estaba hablando de rugby. Sí. La primera vez se recuerda y duele. Oye, eh, estaba acá, como decía el Carlos, para la cuarta fecha ya del circuito rugby 5. Eh, ha sido un extenso circuito, sobre todo el mes de enero, que todo el mundo dice que el mes de enero estuvo gigante, largo, como que no, no pasaba nunca. Imagínate para nosotros, que tuvimos que, que viajar a Iquique, que tuvimos que viajar a Tongoy, que, que ahora viajamos a Puerto Montt, y, y todavía queda. Sí, pero el rugby no para, no para eh, el rugby. Siempre nosotros lo hemos dicho, siempre, eh. la única semanita que descansamos entre la Pascua y la Navidad y... Y el año nuevo que no hay mucho que hacer. ¿Eso te pasa a ti, no? Eh, claro. <risa> a mí no. <risa> Pero eh, el rugby está presente. Hay hartos torneos, además del Rugby 5, ¿cierto? O se ha movido llevar sí. toda la pelotita durante el verano. Así que, súper. No, no hay ningún fin de semana que no haya habido algún evento de rugby. No, de hecho, tal vez el fin de semana, entre comillas, más tranquilo que se programó de... De cierta manera, o se dio ese, va a ser el del 15-16, que va a ser el vale, Challenger, que está como exclusivo para el Challenger sí. de Viña del Mar, donde va a estar pero, cuando los cóndores. Pero se dio. Se, se dio, dio se no, de manera natural. Sí, porque ¿sí? nosotros no tuvimos fecha en, en el Rai V5, por suerte nomás, en esa fecha claro ¿sí? eh, bueno, hay que decir que sí, el Rai 5 tiene... Eh, Fecha ya establecida, que es la primera semana de enero, claro. de la de Viña, y la penúltima fecha, o sea, la última fecha siempre es la fecha de... La última semana de febrero. La, semana, la última semana de febrero, no, perdón, la, última, la penúltima, penúltima semana ¿no? de febrero ¿Sí? es la de... Coronel. Coronel. Sí. Y siempre la última fe, semana, eh, nos tocó ahora año 17, justo el 29 de febrero, es la final. Hasta que coroné el Pato de Aruch, ya que es torneo, ¿cuántos años ya lleva? Hace 20 30 creo 30 que, años creo que... 15, no 15, 15. Es uno de los importantes 15. del rugby 5. No, perdón. 10 años. 10 si años. Ya comenzó, lo mismo que comenzó con el circuito. Antes hacía, pero antes era 7. Claro. Entonces ahora el Pato de Arroche empezó como 5. Como eh, Pato Daracho, una gran figura de, del rugby de la octava región. Por, claro. por, hay que decirlo. También. Uno de, lo, de quienes masificó también el rugby en la zona de Coronel de Lota. Exactamente, donde ya han existido, han crecido equipos como los Mineros que, que y seleccionados nacionales, incluso han salido sí, de la. Calderón, Calderón. Eh, Los hermanos de La Fuente También sí. Los Lotinos sí. Así que Lotinos Copiapinos hartos, hartos jugadores Que se han ido a jugar A, a Old Jones también Exacto Que han, han figurado bastante Los equipos del... Mi, Mineros ahí bueno, Semillero de alguna manera Pero eso Eso es para la próxima semana se <risa> o sea, Para la próxima semana, ahora, se ahora es Puerto Montt Ahora es Puerto Montt Puerto, Puerto Pehuco, ¿no? Sí, Pe Playa Peyuco, que está ahí a la vista misma de, de la carretera. O sea, la gente va a Esa estar... Esa es la que tiene, las haches paraditas ahí en la... Justo cuando uno se va acercando a la carretera de Australia. Exactamente, ¿verdad? ahí están las hachas paraditas. Y ahí mismo vamos a estar nosotros. Ahora creo que le estaba metiendo retro. Perfecto. Para, para mover la, la, la arena. Eh, estuvo un poco floja la cosa. Ya. Estuvo un poco floja. Tuvimos alguna, algunas caídas dentro del, del evento mismo. Eh, tengo que decirlo, yo no me voy a quedar en las tú, tú de repente Es la... la fecha con menos equipos, ¿no? Sí, no sí. sí. Es la más. La, en la más... Como no venga, no, no sino es la que menos. Más eh, débil en convocó. cantidad de equipo menos, con menos convocatorias. Pero tengo que decirlo, tú sabes que yo, reto decir No, de esa weá. Tengo que decirlo. <risa> la niña está floja. La niña está floja, sí. Va a ser un triangular. Va a ser triangular. Entiendo que hubo un partido de 15, un campeonato de 15. La semana más pasada. anterior. Sí. Entiendo eso. Pero, y también entiendo que haya otras fechas de Seven, de Rugby 5, pero eh, démosle la importancia que corresponde al, al circuito nacional. O sea, es un campeonato que realmente les da la posibilidad de estar en una final, o sea, la final nacional en este caso. Y te medís con las mejores. De Chicaro, y te medís con, con el Viña, te medís con el Red, que, bueno, todavía están duda que haya el Red, o te medís con los equipos de Stars, o sea, perdón, eh, eh, Country va a estar en la final. muay claro. No, Country. No, femenino, country va Entonces, eh. No sé qué, qué, qué es lo que está pasando allá en el Portón. Además, debo decir que hay equipos que se bajaron a última hora de los fe, de los masculinos Puta, La verdad es que a mí no me, no me gusta hacer ni polemizar ni nada Pero no los voy a nombrar porque me da lata Lo que sí, yo este año tomé la determinación De que los equipos que hagan eso, porque eso no se hace No se hace confirmar y después decir una semana antes Me bajo, eh, porque es un, un evento serio Esa gente está vetada de partida para el próximo año Ok Vetada y eso ya pasó con Búfalos en Arica. Eh, pasó con en la serie en, to, en Tongoy, pasó con. Bueno, no me acuerdo ahora. Y eh, bueno, con Seminarios, o sea con Bartolo, pasó en, en, en Tongoy. Eh, y pasa ahora en, en Puerto Montt con, eh, con un par de equipos que se armaron que eran de. y, y Pumanque. Perfecto. Así que estos equipos están de partida. Ah, y Caicai, que Caicay, el equipo femenino Caicay también confirmó. Y había, ellos clasificaron la final. Ellos ¿El año había, pasado? El, el año antepasado. Antes y un día antes de la final. No, en la noche. noche Estamos haciendo sorteo. Estábamos haciendo el sorteo y se bajaron. O sea, yo le di la posibilidad de que se me tiran de nuevo, pero lamentablemente se bajaron y se bajaron ahora de nuevo, entonces Calcai para mí está... Está bien, o sea, ya, ya es parte de las bases dentro del torneo de que efectivamente pues, quien no, no confirme con anticipación, ¿cierto? O que se baje del torneo, ¿cierto? Ya lamentablemente no va a poder y, participar. Y nosotros le hemos hablado hasta el cansazo. o sea, si queremos profesionalismo, si queremos hablamos de profesional, que el Chile el rugby profesional... Pues apartamos por la base, hagamos que estas cuestiones sean más profesionales, tratémoslo como merece, como un evento importante, porque algunos piensan que esta cuestión es de grito y plata, y no, esto es una cuestión para el desarrollo del rugby, eh, y, y no, no hay una, un interés económico, ni, ni mucho menos, o sea, estamos aquí trabajando para que todos tengan posibilidades de estar en un campeonato de rugby a nivel nacional, Así es. real. Oye, pero bueno, eh, independiente tenemos equipos, ¿cierto? Sí, tenemos eh, equipos. Tenemos 10 equipos en masculino y como decíamos, 3 en femenino. Ya nos están preguntando por redes sociales, ¿a qué hora vamos a comenzar el día sábado? Eh, el día sábado se parte como todos los campeonatos a las 11 de la mañana, el primer partido. Perfecto. Puede que se retrasa un poquito, siempre pasa alguna que otra pero cosa. a las 11 están listos para empezar. A las 11 la debería ir nuestro jefe encargado de, de, de referato, don Pancho Silva, dan las órdenes para que los referentes estén a las 11 ahí plantados al medio de la cancha por el silbato. Perfecto. Oye, ¿repasamos los equipos que van a estar? Antes de eso, no, quiero contar que se jugó Tongoy. Tongoy. Tongoy estuvo buenísimo, el nivel alto. Tal vez eh, no brillaron los equipos que están acostumbrados a brillar como seminarios Ajá. Eh, o perros. Eh, pero sí fue a imponer categoría en Rugby Playa, un equipo de Santiago que ha clasificado muchas veces, ha quedado tercero nacional dos veces seguidas. Fue a buscar la clasificación también. Fue a buscar la clasificación. No, dijeron que iban a desear, ah, que iban sí. a pasarlo bien. Mira. Pero nada, fueron a jugar y salieron campeones. Ah, y pero que ya estaban clasificados, no, ¿no? No, no. Había salido no, salió Copa de Plata, de plata en sí. Viña del Mar. Salieron Plata y allá fueron a clasificar y ganaron la ah, final, sí. una final... No abultada, pero bien jugada contra el equipo de... Carnero fue De Carnero, sí. sí. Carnero, que primera vez que clasifica a una final nacional. A la y están súper motivados. Buenísimo. Sí, me preguntaban hoy día, decían, oye, ¿qué onda? Las camisetas... Oh, camiseta. Para que sepan todos los que están viendo ahora, las camisetas de la final se regalan a los equipos que van a participar. Celebramos 10 años, así que también por eso. 10 años. Y hay un montón sí. de sorpresas que tenemos ahí preparadas con la jefa máxima, la más bella del Rugby 5, la Miss Rugby 5. Mira, ahí se, Mira. Viene a, se viene a pavonear. Se viene a pavonear ella. Mira. Gracias, gracias. Toda jefa. No, la, la, la, la, nati a, la otra Nati se va es. a enojar ahí con eso. Y Al Gonzalo también ya. Oye, oye, no andís repartiendo eso. No. Bueno, esta cuestión se convierte en personal. <risa> bueno, ahí está la jefa que va a tener un montón de. de estamos planificando muchas cosas para el... Excelente. Ya, hablemos de los equipos ahora sí de, de Pero de, bueno, de, perdón, de... así como dijimos de los chicos que ganaron en Tongoy, ah así. La Rosalía. La Rosalía. ¿Cierto? Ellos la Rosalía. La... Las que ganaron la fecha de Tongoy también Oye. Eh, ya tienen clasificación. Buen equipo. Buen equipo. Con experiencia también vi por ahí. Ahí sí está la Carla sí. Hoffman. Exacto. Y hay una seleccionada, la, la otra Carla, la... Ay, la pillo, La entrevistamos el año pasado para el rugby 5, estuvo jugando por la selección. Eh, la Cata Miranda. La Cata Miranda. Así es. La Cata Miranda también. O sea, hay seleccionada... La Pia Peralta también. La Peralta también. Que juega todo y venía no, de pero no, ya no, Buenísimo. Y, y creo, creo por ahí que se vislumbra que tal vez el equipo de Anatiri... Ajá. Que participó en Iquique Y participó en la Serena También puede clasificar Ya Porque creo que hay Por ahí alguna Es re difícil Hay que entenderlo Por ejemplo sí, así, Si el Red no va a la final Se entiende Porque vienen de Arica O sea sí. Ahí estamos barajando eso Pero son nueve equipos femeninos Los que estarán en la final Y doce masculinos okay. O sea, Va a estar súper acotado compadre. Ya Buenísimo. tengo hasta los que hace hacer y ya Después lo vamos a hacer Está identificadísimo Está entonces. todo ahí Los primeros Los segundos Los terceros clasificados Oye Y qué vamos a tener Transmisión también Para sí, ese final Sí por pues, supuesto vamos, vamos a estar ahí Con full producción Viene la final del torneo. Comentando, oye, ¿puedo, puedo estar comentando contigo porque hay una persona que ovalada ¿Ya? que con valor, que no, sí, un valor que, no, que no quiero tenerla al lado mucho rato. No deja hablar, ojalá esté viendo. We. Un saludo para el nani, oye. Eh partamos primero antes de o oh, digamos los equipo digamos, lo equipo, o sea, digamos el equipo a los yo, mira, a ver, yo te ayudo y te lo, los presento quiénes ya, son dale, los equipos que están dale. bueno allá en, en la fecha de Puerto Montt vamos a tener a Austral de Valdivia tenemos a Quiltro de Ancú Chiloé ¿cierto? ahí que tiene una mezcla de jugadores de, de varios lugares eh, tenemos a los Piero 5 que viajan desde, desde la octava eh, región del Biobío ahora ¿sí está por? repartido repartido porque el mismo Piero que, claro. eh, que le puso el nombre está, está viviendo ahora en Puerto Montt buenísimo entonces juega entre el local con los amigos que. ojo van. ojo sí. Por los tres equipos que nombraste, porque Austral clasificó el año pasado Así es eh, En Valdivia Kiltro que se metió entre de los cuatro mejores Kiltro todo eso mismo te iba a decir Y Pieros, que ya sabemos que fueron los tetracampeones Tetracampeones, que de en rancho. historiales sí, en el Rugby 5 Por ahí tenemos también a los amigos de Puerto Aras Que son los, los carneros de allá, All Rams eh, También tenemos a los Lobos Tal vez probablemente un equipo más característico de Puerto Montt Que vienen, vienen fuertes, ¿eh? campeones sí. de la Isla de Pascua Con muy buena o sea, actuación en el de Iña. El Buenísimo. Así que están dando que hablar los chicos de los lobos eh, Tenemos a los campeones del sur también De la asociación de rugby del sur Tenemos a los Traucos, Tenemos a Chafes, A Nahuel de Puerto Mont A los jabalíes de Puerto Aras Y también tenemos un equipo conformado por amigos cierto Que es Racky Sí. Bueno, hay que decir también que Weichafes También clasificó el año pasado a la final nacional Perfecto. y Weichaffes es un equipo que ha ido creciendo poco a poco Weichaffes son los que viajan de vivo, ¿y yo también? Sí, jugar? de Cañete Perfecto, de, de Cañete, Cañete. No, ellos me no poniendo a pensar que podían ser los Weichaffes de, de, de Purranque, me parece no. de, de, de, de, y también de Linares Weichafes y en Purranque me eh, parece que también hay uno Weichaffes No, pero estos son Weichaffes 5 se, se crearon para jugar reducido creo que este año estuvieron jugando seis incluso y, y los chicos pues, Weichafes 5 Sí, sí, sí, ahí tenía un y par de amigos también montón. que hay ah, un saludo a Gustavo Neira de Weichafes que Robinson también, saludos al a Juan Pablo y, bueno, hay los cabros que han ahí se iba mucho con el, con el, con el rugby 5 ah, sí, sí. Eh, y las chicas? Eh, las chicas tenemos eh, tres equipos como habíamos comentado, verdad eh, tenemos a Nahuel, que son de Oyente de Puerto Montt y Los Lobos 5, ¿cierto? de Puerto Montt en categoría femenina un saludo ahí para Raúl Novo el entrenador de... está metido ahí en la Inglos. organización también ¿sabes quién? Raúl me enseñó a jugar rugby no te puedo creer él fue el hombre que me enseñó a jugar rugby ahí... ahora entiendo Alo. todo ahora lo lo entiendo, entiendo todo, ahora entiendo <risa> todo. <risa> eh, en Rengo antes vivía en Rengo y ahora estaba, se mudó a Puerto Montt hace varios años y Carl Fumalén también que va a estar Calfumalén, presente es Carl es fuerte porque también es un mix sí. de jugadores cierto, de, de varios tipos este año como que eh, estamos tirados al lado de los mix sí es que bueno, el rugby 5 es cinco y así, pues, es buena onda de amistad, ¿verdad? Eh, se, se, junta juntan las, a, se juntan a las chiquillas a, a jugar, ¿verdad? También los chicos se juntan para disfrutar con los amigos, así que... Pero se, o pasa o sea, es que se ha dado más en las niñas, en los hombres como que poco equipo de, de amigos se ha formado, no sé, por ejemplo, el que, que se arma para pa, pa, pa, pa, pa Viña. En, en Iquique no hubo ninguno que ninguno se tenga, no. Fueron como los clubes que se representaron. En, en, ahora en Tongoy tampoco. ¿No? Y ahora el único que está es el. No, ah, está? Que... ah, del el, el Raquel Ra Sí. Racky Y bueno, también están los Terquio en, en Conce, que salieron campeones de claro. ya del five interno de los Mineros y creo que también del Costa de. de Coronel, ¿no? El, el, me el parece de Coronel que, eso que es. Y el Costa, el Lota, de lo no, que se hace en Costa de Arauco. Ya, perfecto, ese. Así que hay un equipo bastante fuerte que ahí va a ser la pelea también allá en, en Coronel. No sé si Piero se va a presentar en Coronel, esa es la duda. Ahí vamos a ver, ¿qué pasa? Yo creo que Piero se va a quedar con la clasificación si quieren acá y. Ya, vamos a hablar de eso también Eso Pero primero saludemos a nuestros auspiciadores Auspiciadores Auspiciadores, colaboradores, patrocinantes A ver, ahí dejamos a DJ Wick Que nos vaya haciendo las menciones, ¿verdad? De este rugby 5-20, 10 años 10 años de torneo ya Ya cuando... Cuando usted cambie nosotros hablamos Son... Compartamos por... ¿Qué mejor? Reina Con esto Mira, esta es la pelota que se utilizó. En la primera fecha, ¿no? No, no, esta no? es de la fecha de ahora, de hoy. Para que vean que el grip, bueno, tú compro, está con grip. Está, o sea, está pelada, que es obvio por, sí, el, por la arena, pero el grip está Perfecto, perfecto. Y, sí. y esto es el roce con la arena claro. y arena gruesa. Y de hecho todavía le queda arena. <risa> le queda arena, sí. <risa> le queda arena ahí. Muchas gracias, Natal. Vas a cruzar nuestra modelo acá. <risa> Sobre todo cuando, <risa> cuando <risa> se, se trata de, rino, de Rhino, de Estrella, porque... Gracias. Muchas gracias, Bella. Eh, sí, Rhino. Rhino. Boot for the game. Acá tenemos la pelota oficial que es la Barra Cuba. Esta es la Barra Cuba. En colores. balón que, sí. que es. Es balón de playa. Es de playa. Es sí. de playa. 100% sí, hecho para playa. Eh, es número 4. Eh, aquí dice The Power of Nature. Oye, eso, eso es importante eh, comentarles de repente, tal vez que no, no saben, pero efectivamente el balón de, de rugby es talla 4, ¿cierto? Para, 5, pues para jugar en, en, playa, en playa, ¿cierto? Eh, este es un balón que es con grip, pero hay unos que son también que también sirven, con que gomita. son un poco más esponjosos y son como de gomita, pero esos son los balones válidos para jugar torneos de, de rugby 5. ¿Los con gomita? Los, los, los, ambos, ambos, ambos, sí. ambos. Ah, sí, pues por, sí. El, por el tallaje. El, talla. el, el año pasado no nos resultó mucho el con gomita. Llegaron eh, bastante por el tema de, de, de la lidiandad del, del balón claro. Este es más pesadito Sí, así que más es costumbre más, también del de, de balón sí, Que claro, se está esto, acostumbrado a jugar también. durante todas las la temporadas Claro Bueno, Reino está aquí, Reino está en Chile Reino viene acá a conquistar el mercado Así que todos los que quieran Reino tienen que comunicarse con nosotros Ya están ¿Okay? los productos, ¿cierto? Eh, las indumentarias, los balones, eh, las protecciones, etc. Todo lo que quieran pueden verlo por el momento Lo pueden ver en la página de Reino Rugby, eh, Rugby USA y pueden ahí comunicarse con nosotros para, para si les gusta algo, poder traerlo de, directamente. Excelente, de excelente. Ah, y tenemos la pelota. Tenemos la, la Barracuda en venta. Claro. Tenemos un stock de Barracuda esta, esta, que esta. no ah, es bueno, muy grande. Y, no, y también o sea, tenemos la, la Hurricane, ¿cierto? American. Que es el balón de Rugby 15, podríamos decir. <risa> eh, que también es un balón bien bien rico el, el Y, y pronto vamos a tener más implementos que vamos a traer para acá, porque ahí mi, mi socio está ahí con los implementos acachados, que quiere puro traernos para acá. Excelente. <risa> Así que los que quieran la Barracuda, se comunican con nosotros. ¿Quién más? Mira, ¿quién está cubriendo el rugby 5? ¿Quién rugby es Chile. el medio oficial? Rugby Chile. ya que el tercer año, ¿no? Tercer año. Tercer año que llevamos. Tercer año ser. trabajando ya con el rugby 5, ¿verdad? Lo pasamos muy bien también, es muy entretenido el, el rugby 5, así que un gusto estar cubriendo. Este año innovamos con la transmisión también. Desde eh, el año pasado. Eh, desde el año pasado, claro. Eh, desde las finales. Eh, eh, ahora este año también con nuestra emisión, ¿cierto? con comentarios, la fotografía, las fotografías, sí. las notas, etcétera, Todo lo que podemos generar como contenido asociado al Rugby 5. La gente la gente termina el Rugby 5 y lo primero que hacen es, Jaime, la, la foto. foto. <risa> Jaime, la, la foto. foto. <risa> y se le digo, Carlos Lord. <risa> Por eso me conoces. Me, <risa> me, me, me voy a <risa> Carlos Lord. Carlos Lorca, le digo yo, les devuelvo la mano Carlos a ver, Lorca. A Oye, Rugby Chile cubriendo el rugby de Arica de Cordillera a Rapanuel. Eh, dije de Cordiera a Puerto Montt No, me voy Puerto Siempre me confundo. Man. Bueno, ¿quién no, más? Que va a clase de geografía. <risa> claro, Rugby Chile, Pro Rugby Chile. Sí, la, nuestra fundación amiga, nuestra fundación partner de Tacle Alto y del Rugby 5 es Pro Rugby Chile. ¿Ellos qué a qué están dedicados? Pro Rugby Chile principalmente de Rugby juvenil A potenciar ¿cierto? la competencia Juvenil del Rugby Santiago, Rugby Regiones, también además de Diferentes talleres, capacitaciones que pueden Desarrollar en torno a los valores Del Rugby. Y ahí también tenemos a nuestro Compadre Felipe Gili que está acá no está acá, está en Brasil. No, no, está ahí sacando una pica. Que, pero ¿por qué? Porque qué está hecho ¿Dónde iría estar yo en Brasil? Acado ahí con sus músculos <risas> al sol ahí con, se, echa, se echa aceite de guagua en el cuerpo para Con su no? y, con, no, y anda con zunga. ¿eh? se echa eso Con su garatiña. <risas> No, no, no digáis eso, que ahí la poli se puede enojar. <risa> Oye, ¿y qué más? ¿Qué mejor? ¿Qué, qué marca de, más linda? El vestuario oficial, pues, Oye, del ese es uno de los logos, eso tiene características de Vultur es que nosotros nos hemos dedicado a cada diseñador que pasa por acá, a pedirle que haga su versión de, de, de la marca. Le pasamos el eslogan el, el que mira, desde lo alto, el, el icono, que es la, el ala de Cóndor, y el nombre, que es Vulture. Y mira, esto lo hizo Hernán... Hernán ¿Cuál era el apellido Hernán? Villagrán, Hernán Villagrán, que fue nuestro segundo diseñador, nos hizo este logo. Perfecto. Y íbamos ahí mostrando los logos de a poco. Buenísimo. Buenísimo. Vista sí. todo el Ray 5 de además decirlo. Oye, ¿cuántas ¿cuánta camisetas o producción para este, este verano? Estamos 400 por festa, más o menos. Más o menos, sí, entre 300 y 400 por fecha. Harto ver, trabajo. Bueno, esa es parte del trabajo que no se ve de también del de Rugby de. 5, que es el taller, ¿verdad? Funcionando full. a full, haciendo full. todo lo, el vestuario, tanto para los jugadores y para el staff también, que, que participa en cada una de las Y tenemos la sorpresas sorpresa para la final. ¡Excelente! De, de hecho, si, si, viera, si, si la gente pudiera ver lo que está haciendo Natalia en este momento tan glamorosa que se ve ahí en la pantalla... Aquí está la maquinita de estampar, está estampando, ahí está mi hermana que está cortando, por ahí está mi papá que está. está toda la familia acá, está toda la familia <risa> metida haciendo la, la producción del rugby 5. Así que eso es por amor a este, a este deporte. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Tenemos estamos. Radio Sonic, <risa> por Radio Son X, por ahí Ni ¿dónde está? quienes nos reciben, verdad? Para los diferentes tacles altos a estar presentes acá. Pero allá abajito está el logo. Ahí, ahí está, la no falla bonito logo, eso, eso es el logo, ese es el legado de, de Januto perdón, de Janito, que, que nos dejó el, el logo en morado oye, pues desde eh, Radio Zona X bien, nada nos calla Sí, y esto viene de antes de la zona de la radio eh, FMX que se llamaba antes. así que toda una historia ahí con la X, ¿por qué? porque somos la generación X, <risa> no somos la generación Z que está de moda ahora, no, somos los X, oye DJ Week queremos ver ¿Quiénes son los que van a estar en sorteo ahora? Oye, el Felipe Gumat te pregunta, ¿y el primo? ¿Cuál primo? ¿Cuál de todos? <risa> tengo 30 primos, pollo, pollo, Se especifica. tengo se 30 primos, pollito... <risa> Que a ti te guste, Sebastián, es otra cosa. No sea Que lo quieras imitar, es otra cosa. <risa> Una abra al un abrazo del pollo, Ay, Pequeñito. Ya, vamos en estos momentos con los grupos. Comenzamos entonces. ¿Y cómo los vamos a distribuir? Eso, exacto, Para ir explicando, ¿cierto? Porque como son 10 equipos, exacto. ¿cierto? Eh, no podemos generar paridad en los grupos. Por lo cual, en esta ocasión, eh, vamos a tener que hacer un grupo de 4 equipos. Que pasó también en Miña, Exacto. Que era eran grupo de 5. Así es. Así que vamos a hacer eso. ¿Por qué? Podríamos hacer de Grupo 5, pero uf, te encargo la cantidad de partidos que serían. Sí, Se muere. Creo. Se muere. Vamos entonces. Dale. Aquí vamos a sortear en cuál de los grupos. El A, el B o el C va a haber cuatro equipos. Tres, dos, uno. Y el, el C. Grupo C. El Grupo C entonces va a ser el grupo que va a tener cuatro, cuatro equipos. Claro, ahora que ya sabemos cuál es el grupo que va a tener cuatro equipos, vamos a sortear los cabezas series. ¿Cuáles son los cabezas series? Los cabezas series son Austral, Kiltros y Piero 5 ¿Por qué? ¿Sí? Ya lo dijimos, eh... Kiltro ya llegó cuarto a nivel nacional. Así es, el año pasado. Eh, claro, quinto quedaron lo los Pieros. Así. ¿Ah, y Austral estuvo dentro del ranking, no me acuerdo en qué lugar, creo que fueron sexto octavo o algo así. Pero también entiendo, recuerdo que Kiltro, Austral fue el campeón de la fecha del sur del año pasado. Um, creo que fue, fue en partida. Sí, entonces también, ¿también es cabeza también, serie por, por ser campeón. Pero el, es, del sur. El, el, el ranking nacional es el que el manda. El ranking ¿sí? que, que manda, claro. Estamos de acuerdo. Así que esos son los tres de series. Ahora vamos a ver qué cabeza serie va al grupo 4. Entonces para eso, para eso vamos a hacer el sorteo entre Austral, Kiltros y Pieros. Exactamente. Vamos Chaltón. a ver, a muchachos, 3, 2, 1, y Pieros. Ajá. Pieros se va al grupo entonces al grupo C. Ya, ya, ya, va. Va, ya, ya estoy esperando que Montesino me diga alguna cuestión por acá, <risa> va a decir alguna cuestión. Pieros entonces Siempre va al o, grupo o, sí. o, el, o el Pancho Roja, el Pancho Roja o el Piero va a decir algo. ¿Vamos con el, los siguientes? Sí, vamos a ver que, cuál es el grupo A ahora El grupo A 3, 2, 1 Y tenemos Austral a, Austral Entonces Austral queda en el grupo A Por ende, eh, los chicos de Kiltros, ¿cierto? Quedan en el grupo B Entonces tenemos Austral, Kiltros y Piero, mismo orden Grupo A, B y C bueno, entretenido, ¿eh? Bueno, esto, esto después los grupos hay que consignar también que las va a haber semifinal Ajá. Los tres eh, primeros claro. más el mejor segundo Así es, claro, para poder buscar semifinales. Y va a pasar lo mismo hacia abajo eh, Van a jugar ellos Copa Oro-Plata Y para abajo los que quedan a otros cruces van a ser por el Ross. Perfecto o sea, esa es, la, esa es la intención Si tienen duda ahí la gente, ¿cierto? Nos puede ir consultando eh, Para que vayamos a ir aclarando también de, de cómo es va a ser el formato del torneo en, en Puerto Montt Nos están preguntando por ahí ¿Quién ganó en Tongoy? Estaban dejando un mensaje Bueno, ya ¿Sí? hemos comentado recién Que fue Usares quienes salieron campeones en la fecha de Tongoy Sí, Usares de Santiago, fueron a jugar allá y le ganaron a los locales, bueno, entre comillas locales, porque los locales eran Ovalle. O sea, claro, porque pero, ellos eran los organizadores, ¿verdad? Exactamente, pero locales de la cuarta región eh, a Carneros. Ah, sí. es. Sí, Carneros Carnero viene, a, a hoy día me, dije, me dijo el entrenador o el encargado de Carneros, no me acuerdo, el manager, me dijo, vamos a ir armadísimos para allá. Buenísimo. Armadísimos, o sea, se van a traer a todos los, los grandotes de, de Carneros. Buenísimo, así que... Va a estar ahí fuerte. Bueno, el equipo ya se están preparando. y varios equipos que se están preparando. ya habla la final del, del rugby 5, ¿verdad? Que se va a desarrollar en Viña del Mar. Bueno, ahora. Ahí, de... ahí no lo vieron. Nos dejo un mensaje. Ya dijo el Piero. Eh? A ver. Jajaja, ja, ja, estamos bien. Vamos nomás. Saludos, Carlos y Jaime. Sí, Saludos a Viera también. Eh, bueno, ayer estuve dentro de todas mis conjeturas que voy sacando poco a poco en, en esta. Espacios libres que tengo de vida. <risa> Estábamos sacando lo, lo, los cabezas de serie para la final. ¿Ya? La final claramente eh, va a tener cuatro cabezas de series. Son cinco fechas. Claro. Y además el campeón nacional ya es cabezas series. O sea, Así entre es. cinco fechas hay que repartir los otros tres casas series serie. Llegamos a la conclusión ayer en el comité de organizador <risa> que los cabezas series van a ser los que tuvieron más participantes. Perfecto. Entonces, como en. en eh, en Viña hubo 19 equipos masculinos eh, el campeón de Jackie es Moai Ajá. va a ser KS Serie en la Serena, o sea en Tongoy eh, que también fueron dos equipos eh, vamos a sacar el otro KS Serie y eh, el tercer KS Serie va a ser o sea el cuarto espérate, uno dos el cuarto sería entre a sorteo entre eh, ah no perdón 12 en. A, a, en, en Iquique en, no? En lota. En lota. En lo del pato. Claro. El pato de Roche. Ahí están los, los, los que tuvieron 12, porque 10 tuvo Iquique y 10 tiene ahora Portomón. Claro. Se queda 5 de serie. Entonces van a ser eso los, los casi. Por la cantidad de, de estímulos, de, de, de. O sea, y eso hablábamos ayer, pues hablábamos de. Imagínate, o sea, te, te puede tocar segundo sembrado. Claro. Un equipo como toros. Claro, un, toda, un equipo toda, toda como Ármores, claro. un equipo como, no sé, los que clasifiquen ahora o, o, o los mismos Búzares, ¿eh? Te van a quedar ahí como segundo. No, se o... va a venir tremenda la, la final. Va de, ser a ser acotada, acotada de seguro. Y, y va a estar muy, muy peleada. Perfecto. Oye, entonces seguimos con el sorteo. Eh, vamos ahora con el resto de los equipos, ¿verdad, Gonzalo? De vamos. Entonces eh, vamos en al, al grupo A. Al grupo A. 3, 2, 1. Tenemos a Jabalíes de Puerto Ara. Jabalíes, Jabalíes, entonces van a estar enfrentando a la Austral. Jabalíes ¿cierto? que es un equipo, Puerto fuertes, Es un equipo fuerte y y bueno ha tenido, tiene arte historia Jabalí. Así es, así es eh, equipo cierto que ha tenido muy buen pasar también en el sur de Chile, en los últimos años ha estado rearmándose eh, luego de, de unas una temporadas que no fueron tan buenas, pero siempre son animadores eh, ahí con un En par de, el lado, clar, te que el lado llegaron. llegaron bien alto, estuvieron en, con muy buenas opciones de llegar a, a competencias seguido. nacionales, importantes. Eh, un saludo ahí a Nico Nielsen, gran amigo también de. que juega en, en Jabalíes. Sí. Hoy nos están apurando acá, la Carolina. Eh, Eugenio nos dice ¿Ya? que ya va pues, a bueno, el sorteo. <risa> bueno, <risa> estamos, estamos disfrutando el programa porque <risa> ¿qué, qué, qué es lo que pasa. Vamos al grupo B, ¿cierto? Tenemos... <risa> eh, ¿Quién más sacamos de la lista entonces? Acabamos Sacamos a Caballez. Caballez. Tenemos a All Rams, Los Lobos, Traucos, Wechafes, Nahuel y Raki Swam. Perfecto. Vamos. Vamos a ver, ¿quién va al grupo B? 3 2 1 Güey Chafes. Tenemos Wey Chafes a Güey Chafes, Cañete. que se está enfrentando entonces a Quiltros en el grupo B. Ya, está, ya estamos bien variados. Austral de Valdivia, sí. Jalil de Puerto Vara. En el otro grupo son los Quiltros de Ancud y Güey Chafes de Cañete. Y a ver qué le toca a Piero de Coronel. Vamos ahora, 3, 2, 1... All Rams. All Rams All Rams de Puerto, junto, también, ¿no? No, All Rams es de Puerto Ara De Puerto Ara, de Puerto de Ara, de Puerto Ara y, eh, Tiene varios jugadores de experiencia también Un saludo a, a Vitoco que estuvimos también Por allá hace, hace unos días por, por Puerto Ara También disfrutando eh, Tú, tú andás disfrutando por todo <ríe> Chile por... <ríe> Así que hay varios amigos también ahí en, en los amigos de All Rams Que de hecho nos atienden muy bien cuando vamos por allá Así que se agradece siempre Sí, acá, acá en el ranking 5 lo único que atendemos es con Fernet <risa> Esa es la atención. Ya con Asado, acá con Fernet, no. Y no te gusta nada No, a mí no me gusta el Fernet Ya eh... <risa> Grupo A nuevamente ¿cierto? No, muchachos, nos quedan cuatro, cuatro equipos Los Lobos, Traucos, Nahuel y Raqui Swam Ok Tres, dos, uno Rakiswam. Rakiswam, o sea, entonces... Tengo mis dudas con Rakiswam, entonces es un combinado, me imagino que deben ser jugadores de los Lobos... A mí me diga de... que hay por ahí algunos de San Sebastián también, también. me diga sí, sí. que pueden haber, sí. eh, de Nahuel de también Nahuel. pueden haber algunos o sea, chicos, claro. por ahí de repente algunos chicos de Chiloé también. también, también no, aquí. Puede ser un equipo... ¿Qué puede dar que hablar? Sí, sí. observable. ¿Y con quién quedó? Perdón. Quedó junto a Austral, Javalí y Rakisop. Ay, siempre, de hecho, siempre lo hacemos mencionado... ¿Te recuerdas de vez cuando llegó un equipo invitación en Pichilemu? Y nadie <risa> ha dado un peso, por, da ellos? Un peso por ellos. <risa> Perdieron el primer partido, me acuerdo, contra los chicos de Licantén. Y de ahí empezaron a jugar y terminaron Jugamos como campeones. Campeones, sí. ¿No se <risa> ¿sí te acuerdas de ese, ese Pichilemu que hicimos? Porque el Rugby 5 ha estado casi todo Chile y también ¿Eh? hizo un Rugby 5 en Pichilemu. Menos una fecha. De salió campeón un tal... Carlos Lorca en ese equipo. En, 2013, 2014, 2003. por ahí que haber sido ese Y, sí. papá, y no quería jugar, no quería sí. clasificar y este reto, ¿viste, güey? Clasificaste. <risas> ese equipo se armó ya. Se armó ya, sí, Me acuerdo ahí. Sí, el carril de Bichurrúo estuvo buenísimo. Amigos ahora que están jugando en Lagarto, bueno, y amigos que eran de mano en ese momento de los Potros a Fernando. Sí. Era un equipo ese como bien, bien variado. Ya todo para bueno. saludar al Parragué, a Ahí me acuerdo que fueron varios muchachos con los que estuvimos. Eh, compartiendo buen equipo se armó ahí ¿Sí? Todo claro. vamos entonces tenemos el grupo ve ahora Gonzalo vamos sí, con el siguiente así eh, sí. nos está quedan listo. Lobos los Lobos traucos y Nahuel vamos ahora 3 2 1 Nahuel Nahuel, Nahuel. Te digo Arturo, que el grupo C va a ser de la muerte. Sí, eh, o sea, ya quedó, ya, sí, ya quedó. Entonces, oh. en el grupo C, ¿cierto? Pero va a hacerlo para, para lanzar el mismo orden, ¿cierto? Eh, tendríamos en el grupo C, sería el siguiente: Los Lobos y traucos ya quedaron. ¿no? Claro, pero para tener el orden, para poner ah, ya, dale. picture. Sí, perfecto. Por sí. favor, Gonzalo. Vamos ahora. Entre los dos estaría traucos, traucos wow. Y los Lobos. Entonces, tenemos, para wow. ir resumiendo: Wow, Guau, wow, wow, wow, wow. Grupo A tener una fotito de eso. Al, al... La vamos a enviar. Sí, grupo A. Y la subimos. Austral, Jabalíes y Rakizam. Sam. También está de la muerte. En eso. el grupo B tenemos a Weichafes, eh, Perdón, a Kiltros 5 como cabeza de serie, ¿verdad? Eh, tenemos a Chafes, Anawel. Y el grupo C lo tenemos compuesto por Piero 5, wow. All Rams. Wow. Traucos y Los Lobos. Ay, ay, ah, ay. Los locales, los campeones del sur, los tetracampeones nacionales y un equipo de experiencia como, como el Rams. Así o sea que está, viene qué, qué variado, Qué variado que ahora todos los grupos. No, no se topa de nadie de todo, Nahuel con nadie. No, no se topa. Ninguno de Portomón no se topa Nahuel contra Lobos. No. Eh, y todos los demás son equipos de distintas localidades, así que Buenísimo, hay presencia de Valdía, de Puerto Vara, de Puerto Montt, de Ancud, de la isla chilena Chile. ¿eh? Claro. Eh, tenemos presencia de, de Coronel, de Cañete. No, va a estar tremendo este campeonato. Tremendo. El nivel del campeonato va a ser fuertísimo. Oye, por mientras que, que le enviamos la imagen de los grupos, eh, cuéntame cómo va a ser el tema de las chicas. Tenemos tres equipos. Bueno, las chicas se van a enfrentar todas contra todas Ajá. y de vuelta. Va a ser entonces triangular ida y vuelta que van a estar desarrollando la, y según las posiciones. muchachas y según posiciones, y según posiciones cierto eh, posición directa o Directo. sea no tendríamos final en este caso exactamente no hay final pero lo que sí es importante saber es que clasifica solamente una Clasifica solamente una, perfecto. Sí. La mejor, entonces la mejor de la de El mejor equipo de los tres clasifica Por directo. Perfecto. Entonces tendríamos que es un torneo de todos contra todos en femenino, donde va a estar participando el cuadro de Nahuel, Los Lobos y Carl ¿Sí? Sí, sí. Ahí, ahí también hay, Nahuel ha participado todos los años que ha podido del Rugby V. Eh, Carl Fumalén el año pasado también participó en Valdivia. Uh -huh. y, y bueno, las chicas de. Mmm, los lobos de los lobos primera vez que participan en el las sí. la chica de los lobos estuvieron participando por ahí en un five también que se hizo en el sur y salieron campeonas campeona así que ojo ah en el de o son no es cierto que organizó o son no me parece pues, eh, eh, ah Petru, Pucatrihue. Pucatrihue, sí. sí. Así que ya viene con un poquito de experiencia en playa. Ya, así, ya, eh, ya, me, está estoy, bueno. ya me estoy eh, poniendo nervioso. ¿Sí? Sí, estoy poniendo nervioso por ese grupo C, sí, bueno. El gru es que está de la muerte, de verdad. Se <risa> ¿cierto? Bueno, como decías tú, tetra campeones. O Rams, un equipo de, de experiencia, ¿cierto? Un equipo experimentado. Trauco, los actuales campeones del rugby 15, la Asociación de Rugby del Sur. Los Los, que viene con el envión del Seden de Rapanuy. Zen de, de Viña del Mar ¿Y, entonces, son los locales. y son los locales, además. Así que genial, está de la muerte el grupo C. Bueno, ya hay algunos comentarios. Ya Felipe Guzmán dice: Ay, ay, ay, los lobos versus peros. Vamos, los lobos, dice Felipe Guzmán, que de, dice que es de sus tierras. ¿no? Sí, sí. eh, Robinson, ahí o sea Robin Osvaldo, dice: Buenísimo, nos vemos el sábado. ¿Ves, Montero, vamos, Jalí Pucatri, güey, dice la Claudia... Claudia Daller. muchas gracias, Claudia, eh, que es de Gualmapu? De Gualmapu. que sí. Walmapu no participó este año. No este, participó. Tremendo equipo Walmapu que debería estar aquí, debería clasificar a la, a la final. Bueno, hay una, hay unas opciones del próximo año de hacer algo más grande, que se nutra de los campeonatos eh, que se realizan paralelo al Rayo 5. La idea es unir. Claro. La idea es unir. Eh, el Rayo 5 siempre ha sido como una... La, en un, de hecho, un año fue el eslogan del Rayo 5... Eh, Uniendo Chile Perfecto Y así es Y aquí el te, te das cuenta De la, la diferencia De rugby Que hay en el norte Y que hay en el sur o sea, Totalmente Es tremendo O sea este, Estos esto, eh, Choques que va a haber ahí Por ejemplo Entre Austral Javier, Que ya se conocen O entre Kiltro Guaychaf, Que son de distintas zonas Totalmente No, no se conocen para nada Y el grupo Sé sea, que tiene Equipos fuertísimos Va a ser distinto que ver jugar, por ejemplo, a Armored contra Toro en claro. Iquique, que, que son equipos que se sacan chispas. Sí, chispa, chispa. definitivamente. O sea, no, no, privilegian más el juego físico que, que el juego colectivo. Entonces, una lucha de estilo tremenda. Tremenda. Y eso sale para la final. Se viene muy bueno lo que queda de Rugby 5, ¿cierto?, este año 2020 en la décima versión, ¿cierto?, del, del torneo, del circuito. Decir también, bueno, decir que clasifican dos eh, masculinos, uh -huh. así que el primero y el segundo... Eh, o sea, los finalistas asegurados en Viña del Mar Asegurado, asegurado. Y eh, las fechas más grandes, para los que preguntan si se retira algún equipo, las fechas más grandes son las que van corriendo por orden. O sea, si se baja uno de, de, de cualquier lado, primero diría Viña. Perfecto. Eh, si se baja otro más, después diría la fecha de... Coronel. De, no, de, de, de, de, de Coronel o de, la, o de Tongoy. Y así sucesivamente. Perfecto. Eh, para que se entienda. Siempre vamos a privilegiar eh, a los equipos que, que claro, merecen estar y, y, y más que merecimiento, es por una cuestión de nivel. Uh -huh. Y hemos pensado incluso en hacer eh, campeonato A y B para que todos tengan la posibilidad de ir surgiendo en claro. esto, que hay equipos que realmente están sobresaliendo en el Esto race. va creciendo, va a ir creciendo el, el rugby 5. Ya sabemos que hay selecciones nacionales también de rugby 5 para algunos torneos, entonces. Uh -huh. Eh, es, también ya está en miras de, de los entes federativos, ¿verdad?, de uh -huh. que ya está presente el rugby 5 y el rugby playa en, en Chile. De hecho, ayer tuve una conversación extensa, como siempre, con, con el presidente de la, de la federación y lo estuve ahí, ahí muñequeando para que esté en la final. Debería estar. Le dije, le hacemos un llamado Lulo, le dije hacemos a un llamado, Hacemos un llamado a Lulo ahí para que esté la federación también presente en la final del rugby 5. Sí, le dije, Lulo, tú tienes que entregar la copa. Buenísimo. Me dijo, sí, el 29 no tengo nada. Así que esperemos que esté el presidente de la federación ahí entregando la copa para que se acerque mucho más a los equipos y para que vea el nivel que hay. Porque esto lo debería haber, ya lo vio el año pasado el entrenador de la femenina. Sí, Gustavo. Y vio que el nivel de masculino era fuertísimo De hecho me acuerdo que lo comentó en, sí. en, en la nota de video que hicimos del, del torneo Que le había sorprendido Grata. gratamente eh, el nivel físico de algunos jugadores que, que no se lo esperaba, principalmente algunos jugadores del norte Que le llamó la atención aquella vez Un, un saludo el, al Lecer <risa> <risa> Un saludo al <risa> eh, Pero también le llamaba mucho la movilidad que generaban algunos jugadores Y que era diferente al verlo en el, en, el rugby, en el rugby en pasto Así que... No, a tomar en eh, consideración, bueno. a tomar consideración, a ver si más adelante se puede hacer algo con el rugby 5 en el circuito eh, Algo con la selección, sería bonito Genial Carlos. Don Jaime. Nombramos nuevamente a los oficiales. Por supuesto. Antes de irnos, porque ya Wicca está vuelto loco y nos puede pegar un balazo en cualquier momento. <risa> Empezamos a despedir también, entonces vamos saludando a Raino. Raino. Raino Chile, Raino Latam, Raino USA. Son los balones oficiales del Rugby El balón oficial, y ojalá que sea el balón oficial de muchos clubes este año. Exacto. Excelente. Tenemos exacto. tremenda cantidad de balones. Muy bien. Que se pueden meter a la página y van a haber 20 tipos de balones. A disposición. ¿Qué más tenemos, don Gonzalo? a Rugby Chile, cubriendo el Rugby de Arica Puntarenas de Cordillera a Rapanui. Y que está presente siempre con las fotografías y en la final va a estar con streaming. Ah, y no, y vamos, también a en, en, vamos a estar en, en fotografía, el... vamos a estar en Puerto Montt. En Coronel también con streaming. con streaming. Tenemos fotografía ya coordinada en Puerto Montt que va a estar. Fotografía el, el, el también va a rock, ver. Eh. Buen Gonzalito Roca ahí nos va a estar dando una mano, ¿verdad? Que nos va a estar despachando las fotografías eh, Coronel también va a estar con streaming, con fotografía y también con el streaming de la final del Rugby 5 en Viña del Mar. Y va a estar totalmente, va a ser algo nuevo el streaming de la final, ¿no? Totalmente. Vamos a tener totalmente. nota en cancha, vamos a tener eh, distintos ángulos. Toda la carne de la parrilla. Ah, <risa> toda toda va, ¿no? Vamos a ver, ahí <risa> vamos a llegar con algunas sorpresitas, <risa> así que tranquilo. Y a quién más, pues hay que salvar a a bueno, Rugby 5, 10 años de Rugby 5, ya lo sabemos, son 10 años luchadísimos. Pro Rugby Chile. Pro Rugby Chile, ¿cierto? La fundación que apoya el Rugby Juvenil, ¿cierto? En las Desarro, instancias de capacitación De desarrollo del Rugby en los menores Bueno, en, en, en Puerto Montt Tenemos eh, Costa Bahía Que va a estar haciendo la, la fiesta, vamos a tener una fiesta ahí Cerrada, que está al lado de la calle De la cancha de, donde se va a jugar Peyuco, sector famoso también por los recintos Nocturnos, ¿no? Sí, en, por supuesto En Puerto Montt Sí, ahí, ahí mismo vamos a estar ¿Sí? eh, celebrando en la noche eh, Perdón, yo no voy a estar celebrando eh, Van a estar celebrando los demás <risa> Bueno, eh, y eso, Carlito, puta que rico haberte tenido acá. Ay, puta. Ay. Al último. <risa> ¡Bultur, hombre! Pero al fin, <risa> oye, los últimos también son los más importantes. Son los que miran desde lo alto. <risa> Muy bien. Sí, Bultur, la marca del rugby 5, la marca que viste a cada uno de los jugadores del rugby 5, la que viste de color en la playa. También fue un hashtag de, de alguno de los rangos de la playa. Vistiendo, los colo, vistiendo las playas de colores. Así que vamos a estar con. Son súper lindos los diseños. Y el también. hashtag de este año, 10 años de rugby 5. 10 años R5. R5. 10 años R5. Eh, este es un hashtag más acotadito. Un día vamos a hacer. Yo, yo creo que para el programa especial. El epípedo, a vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de la historia de eso. Dale, dale. De los logos y todo el Que todos los años cambiamos logos, cambiamos toda la imagen del rugby 5. Y esa sabe cuenta, esa Y es un trabajo también. Yo no ¿también? Me hago la cuenta, porque lo hago yo. <ríe> bueno, queremos agradecer a la gente que estuvo acá. es eh, un, un agrado de nuevo volver con mi compañero Carlos, que pronto esperamos volver a traerles las noticias del rugby. Bueno, sí, bueno, de hecho, ya que estamos en un tag alto especial de, de sorteo, ya vamos a volver también con especiales eh, y ya empezando a prepararnos para la temporada 2020, también que ahí de seguro va a tener novedades también eh, y tenemos que superar la meta del año pasado que hicimos 27 programas, vamos por los, este los 50 <ríe> este año y, y bueno agradecer a nuestro gran DJ Wick un placer DJ Wick que no, no, no, no le pisen al ni le toquen al perro ni le toquen al perro, <risa> <risa> toque el perro <risa> y ahora está, se va a lanzar con su tremendo programa eh, Ataque Directo, ¿no? Sí, hoy día nos toca ya Ataque Directo Fútbol Femenino, debutamos con esta con esta sección en particular Y ya en la historia de nuestro programa Programa número 101 Vamos a tener un artista invitada también Que va a estar cantando Vamos a tener contacto telefónico ¿Ahora? Sí, genial No te puedo creer Sí, y como dijimos al principio del programa A pedido del público Van a ver quién es realmente DJ Wick. Ah, a pantalla. Fin. Ahí agarrando a abrazo pantalla. a todos. Entonces vale. dejamos invitados a todos que sigan sí. ahí en, en por Zona X también en el programa que viene del fútbol femenino. Sí, porque ahora la están viendo todos por Ragby Chile. Así es. Se cambian a, a Radio Zona X, que es re fácil, Radio o tu Zona X, oficial. Y ahí y pueden ahí seguirla. Pueden seguir el programa al que le gusta el fútbol a las chicas, porque ahora es femenino, fútbol femenino. Así que la invitación está hecha. Está hecha y ya nos estamos nos vamos buenísimo con qué de fondo nos vemos con Del Carmen la banda del rock nacional y nos vemos ya el sábado mañana mañana mañana ahí está y Puerto nos espera uy qué rico